Hola, hola, hola, somos de and Family. Hola. Hola. Um, y hoy vamos a presentar, pues. Super Starfighter. Super Starfighter. Super Starfighter es un videojuego de Notapixel Studio. Porque nos gusta mucho. Porque es software libre. Porque es no software libre. Además, bueno, está hecho con hecho con, con Godot, 3.1, Rita Inkscape y Ubuntu Ubuntu lo hace Son proyecto Free y es un... Su... Es un arcade retro modernizado multijugador local Toma ya, Vale, una un arcade así retro, muy chulo Son como siete juegos, arena, ¿no? Al final, final han quitado dos porque lo iban a cambiar en el último momento eh, Sí, van a hacer algunos arreglillos Y bueno, la versión final tendrá 20, 20 juegos, dice Es de 1 a 4 jugadores O vale. 2, se pueden 2, 3, o con CPU se puede también Con CPU puedes poner bots en los juegos, sí, de 1 a 4 y puedes meterle bots hasta 4 en total, ¿vale? Y bueno, pues vamos a, vamos a empezar ah, pues. con el juego el juego en sí. Nos gusta. Vamos a jugar con nuestros skin controller. como el move or die Como el move, or die, sí. Que hicimos die die? también Vamos a elegir jugadores. Voy a coger azul. Bueno. Y tú. A ver, Tres jugadores, eh, bueno, movimiento y, y disparo, vale, muy sencillo, y si mantiene expulsado el disparo tiene como un turbo, como un boss, ¿no?, un dash, este, bueno, pues siete muertes, vale, pues empezamos, siete muertes, a, a ver quién es el primero, tiramos como una especie de minas que también nos puede matar a nosotros mismos, ¿verdad?, y además... Si sí, dejamos pulsado, pues, uf, no, pues hay un empujón, hay por el rojo, que el tío nos está dando caña, pero buena caña, y, y, y, las minas te persiguen, las puedes destruir, y bueno, el rojo, el rojo, el rojo lo dado ahora, menos mal. ¡Ey! ¡Te he dado, ¡Te he pillado ahí, amigo! Bueno, lo podemos jugar en la tele, ¿verdad? El juego está muy chulo. ¡Oh, wow, oh, oh, oh, Estoy pillando ahí. ¡Oh, ¡Y quiero matar. ¡Ah, no! ¡Tío! ¡No me he metido una parecilla. este es bueno pues coge la corona y manténgela el máximo posible si toca eso de ¿Sí? X con corona y si toca el, en la zona esa quien lleva la corona pierde ¿verdad? bueno no pierdes pierde pierde la corona perdón ah no me ha matado uno por detrás. creo que era creo que era player 3 no. player 3? Si era. ¿quién será el player 3? será el player 3? Yipa, estoy dando ahora caña, eh. Aquí no me tiráis. Eh, oh, sí. No. No, tío. Y tiene la corona. Es rojo. Eh, oh, oh, oh, oh. Eh, como en todos los modos, es rojo, siempre. Es rojo para último, así que de eso nada. Han mejorado un poquito la cámara, a veces se perdía un poco. Ah, okay. El zoom y la cámara, ¿verdad? Y según estuve leyendo. Quieren actualizar a 2-3.2. Supongo que en algún momento. No. He ganado, he ganado, he ganado. Sí, señores. Eh. Coge diamante, este. Coge, es diamante. coge, a ver quién es el primero que coge bien este yo Y aquí hay que ser rápido. Y el que use bien el boss. Que ¿Eh? el que use bien ese turbo. Y tenga ahí el.. ¡Opa! casa! <risa> bueno, hay un diamante de oro, ¿verdad? Que se... ¡Toma! Ahí, ¡No! Me has no. empatado No te he empatado ¡Y sí, no! ¿Qué es? ¡Toma! No no, ya va no, no, no, ahí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no no va ganando?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 Este es la colmena ¿La Colmena, bueno, pues ir rellenando con, con el color de cada uno, ¿no? Ir rellenando los hexágonos Y el que... Aquí, el que tiene buena puntería Ahí usa bien el turbo Ese amarillo nos está dando mucha caña ¡Madre mía! Soy yo 5, 4, 3, 2, <risa> oh. Bueno, parece que tiene límite de tiempo, ¿no? Tenemos. Ah, este nos encanta, este es uno de los nuevos. Es ¿Baloncesto? una especie de. Bueno, baloncesto. De me meterlo me... en tu base, ¿no? Toca tu base con el. Y... y, y, y, y... <risa> ver, no, ¡No, no me meto! ¡Toma! ¡Uy! ¡No, Inés! Me... ¡Eh, ahí voy! ¡Venga, venga! ¡Todos empate! ¡A ver quién! Oh. No! Uh. Nos gusta el estilo gráfico, ¿verdad? Castillo, retro Muy bien cuidado. Toma. No! No! No! Toma una más sí. bueno, es. Y... Es No! No! No! No! No! No! Porque venían mucho no, in serio. No. Bueno, también podemos ajustar los juegos, ¿verdad? Sí, no me pilláis, no me pilláis no Sí que te pilló. <risa> ¡Toma! No. Y me. No, no, no, no. no. Este la amarilla la pilló el truco al baloncesto, ¿eh? El baloncesto... Con, oh ganado. oh empate empate empate voy a ganar, voy a ganar no! gano, gano, gano gano yo! 9 segundos 5 4 3 2, 5 5 5 5 5 5 5 5 otro Venga, ah, chicos. Te... No sé si lo voy a ganar yo pero... Ay, pues chulita, a uh, otra vez, pero... ¡Otra vez! un poquito ahí perfecto. Bueno, decís que la, la, cuando jugamos un con la CPU, ¿verdad? La CPU uh -huh. se la gasta. Antes era un poquito más... Más simple, pero dan mejorar esta versión, la 06, ¿verdad? Mejora bastante, bastante, ¡Muchísimo! ¡Bastante! En algunos casos, se hace bastante difícil ganarle. ¡No! Por Está bien, en este juego un filón aburre. ¡Yu, uy, uy, uy, uy, es amarillo, es amarillo! ¡Que no gane ese amarillo! ¡Que no gane ese amarillo! Que no ganes amarillo. Gana no, um. el amarillo. Ganó el amarillo. Muy bien. Pues Ajá. nada. Este ha sido Super Star Fighter. Ahora tiene unos poquitos juegos, ¿verdad? No sí. Sé. Pero marcha un ratillo. Está sí. muy gracioso. Y nada, si si os gusta ahí tenéis la página web verdad las páginas de su github y switch y bueno es gratuito pero se puede aportar se puede se puede ayudar de muchas maneras también pagando vale y nada nosotros le vamos a seguir el ojo y vamos a quizá pues le ayudemos en algo verdad bueno, hola, hasta otra, como siempre, jugando el Linux, que nos encanta jugar en Linux, ¿verdad? Y hasta otra ocasión, venga, bye bye, adiós, adiós. adiós.